Si estuvieras aquí, nada habría que decir Mirarte sin hablar, rozarte sin respirar Si estuvieras aquí, nada habría que pedir Saberte encontrar, saberme entregar, si estuvieras aquí, pero no estás. Si estuvieras aquí, nada habría que esperar. No habría que dudar, ya no habría otra verdad, si estuvieras aquí, dejaría el alma hablar de tan cerca mi mirada, no vería nada más. Si estuvieras aquí, pero no estás, aún no estás y tal vez no estés antes de mi último suspiro. Una canción Si estuvieras aquí Tus sendas irían dar Tus colinas a escalar Brutas a socavar Si estuvieras aquí Sabría que eras tú Aun sin poderlo explicar Ya no dudaría más Si estuvieras aquí Tal vez no estés antes de mi último suspiro. Cuando la luz desde el rincón Gracias. <laughs>